En este vídeo vamos a continuar formalizando en LEAN demostraciones de, que se vieron en el curso de informática de primero con hacker Bien, aquí está la página del, eh, del tema 8 del curso y la que vamos a ver son propiedades de funciones de orden superior. Bueno. Recordamos que la función suma está predefinida como, en el preludio de jaque, como una función que coge una lista de enteros en fin, bueno, y devuelve un entero. En realidad están para los números cualquiera, pero en fin aquí lo he restringido en entero. Y la definición tiene dos ecuaciones. La suma de la lista vacía, del elemento neutro de la suma, el cero, y si la lista no es vacía, pues tiene un primer elemento x y un resto xs. Y la suma de esta lista es x más la suma del resto. Y la propiedad que vamos a demostrar es que si le aplicamos la función que duplica cada uno de los elementos a una lista xs y sumamos el resultado, es lo mismo que sumar los elementos de xs y multiplicarlo por Fíjense, algo así como sacar factor común el 2 de cada uno de los sumando. Bien, podemos ver la demostración con Quiche. Eh, la especificación es sencilla y la comprobación también. Comprobamos pasa los 100 test de prueba, pero eso no nos garantiza de que sea cierta, simplemente que se ha comprobado en esos 100 casos. Bien, ¿y cómo se hace la demostración? Pues la demostración se hace por inducción en la lista XS y nos va a dar lugar a dos casos, el caso base en que la lista sea vacía o el caso en que la lista no sea vacía. ...y esté compuesta por un primer elemento que he llamado Y y un resto que he llamado YS. En el caso de la lista vacía, bueno, XS es la lista vacía... ...por la primera ecuación del aplicar a todo, aplicar a todos los elementos de la lista vacía... ...cualquier función va a ser la lista vacía. La suma de la lista vacía por la primera ecuación de la suma es 0. Una propiedad de la aritmética trivial, 0 es 2 por 0, 0 es la suma de la lista vacía por la primera ecuación de la suma y la lista vacía es la lista XS, que es lo que estamos suponiendo en el caso base. Y en el caso inductivo, bien, si la lista está compuesta, la lista XS está compuesta por I y, y S, podemos aplicar la segunda ecuación. De la definición del mapa bueno, pues esto va a ser 2 por i, multiplicado por el primero, y después aplicarle el multiplicado al resto de la lista. Bien, la primera ecuación de la suma, la segunda ecuación de la suma, esto me va a dar 2 por i y sumar el multiplicado por 2 cada uno de los elementos. De IS. Y por la hipótesis de inducción, esta suma es simplemente 2 por IS. Bueno, 2 por I es 2 por I, por la definición de el multiplicar por 2, por una propiedad de la aritmética es fácil sacar factor común 2. El I más la suma de IS es la suma de IS por la segunda ecuación de la suma y IS es XS porque es lo que estamos suponiendo en el segundo caso. Bien, pues esto que hicimos en primero a mano es lo que ahora queremos formalizar en lengua. Bien, cambiamos y empezamos importando la librería de los números. Eh, abro los espacios de nombre de los números naturales y de lista y las variables que voy a utilizar son alfa y beta para tipo a x para elementos de tipo A, xs para listas de elementos de tipo A, alfa, n para los números naturales y ns para listas de números naturales. Y también voy a usar la función aplica, que es la definición que, hemos hecho, que hicimos del map en el ejemplo anterior, aplicar una función a los elementos de una lista de tipo afa me voy a dar una lista esta fue la definición y los lemas bueno los lemas que ya habíamos demostrado aplica el caso base y aplica en el caso de que sea una lista compuesta bien bueno pues para hacer lo que Teníamos esto para no andar cambiando de uno y otro. Voy a coger eh, la dirección y dentro de EMA voy a abrir eh, www, la dirección y así bueno, pues me ahorro el tener que estar cambiando del editor al navegador. Bien, esto es lo que tenemos que hacer y lo primero fue la definición de suma. Bueno, pues vamos a ver cómo esta definición de suma la podemos formalizar en ley, traducir a ley. Bien, puesto el nombre de suma en español, coge una lista de números enteros, aquí, perdón, de números naturales, me va a dar un número natural. En fin, voy a trabajar con los números naturales. Para el caso, eso no, no supone ninguna diferencia esencial. Y la, la definición es por recursión. Aquí tenemos el patrón. Si es la lista vacía, 0. Si es una lista no vacía, pues n más la suma. Veis que las dos ecuaciones exactamente son estas dos ecuaciones con el patrón. Y una vez que la tengo, pues puedo evaluar, por ejemplo, el valor de la suma de, la, de los elementos de la lista 3, 2, 5, pues me da 10. Bueno. También las dos ecuaciones las voy a poner como dos lemas y los voy a declarar los lemas como eh, reglas de simplificación. En el primero he tenido que especificar que la lista vacía es una lista de elementos de eh, una lista de números naturales. Bien, pues con eso ya llegamos a la demostración. Esta es la propiedad. Que quiero demostrar aquí está la propiedad y lo voy a hacer por inducción en XS. Bueno, pues exactamente lo mismo. Lo voy a poner control C, control G. Esto no es control XK, control C, control G. Y lo que quiero demostrar es esta propiedad. Bueno. La voy a hacer totalmente aplicativa, la primera demostración. Después la iremos transformando, como siempre. Entonces, le voy a decir que quiero hacer la demostración por inducción en NS. Es lo mismo. Que voy a usar como nombre de variable para la lista compuesta, en el caso de paso inductivo, m Y acá la hipótesis de inducción la voy a llamar H. Bueno, mirad, el primer caso es el caso de la lista vacía... El segundo se supone para la lista MS, por eso le he puesto aquí el nombre MS y hay que demostrarla para MS. Bueno, como son dos casos, vamos al caso base. Bien, vamos a ver. Aquí tengo aplicar una función a la lista vacía. ¿Cómo lo puedo reescribir? Con la función, eh, con la regla aplicanil. Aplicar nil, una función a la lista vacía, me da, va a dar nil. Luego, en lugar de esta expresión, lo que va a quedar cuando la aplique va a ser nil. Efectivamente. Aquí tengo nil. Ahora, eh, tengo la suma de la lista vacía. Bueno, pues la primera ecuación de la suma, la suma de la lista vacía, es cero. Cuando la aplique, en lugar de suma, de lista vacía pondrá 0. Bueno, eh, cuidado. La aplica aquí y también aquí, con lo que en realidad cuando la aplico me queda que 0 es igual a 2 por 0. Y 2 por 0 va vale a dar 0 por la regla de multiplicar por 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Bueno, pues la aplico y ya está. Aquí en general, si lo quiero especificar que estoy trabajando con los números naturales, bueno, un número natural n por 0 es 0. Bien, y con eso ya hemos demostrado la, el primer objetivo. Nos queda el segundo. Y vamos a ir también aplicando reescritura sucesiva. Aquí tengo la función aplica sobre una lista compuesta. Luego puedo eh, utilizar la segunda ecuación de aplica y lo que me va a quedar es la función aplicada al primer elemento y después al resto. Es decir, me queda 2 por m y aplicar la función al resto. Bien, ahora tengo suma sobre una lista compuesta. Bien, pues puedo usar suma sobre una lista compuesta, la función suma con. Y esto me va a quedar... 2 por m y la suma de aplica. Ahora, la suma de aplica es exactamente la parte izquierda de la hipótesis de inducción. Cuando la, eh, eh, la aplique, lo sustituirá por 2 por la suma de m. Esta es la hipótesis de inducción y cuando la aplico, pues me ha quedado 2 por 2 por la suma de ms. Bien, aquí también tengo la suma sobre una lista compuesta. Bueno, pues lo mismo, aplico dos, eh, la, función, la segunda ecuación de la suma y esto me va a quedar m más la suma de ms. Cuando lo aplique, esta expresión la cambia y la que queda es m por la suma de ms. Bien, y otra vez lo que tengo es una multiplicación por una suma. Bueno, pues la regla que me permite simplificarlo, la regla de reescritura, y la podía buscar con buscar en librería el nombre, pero bueno, el nombre es lo suficientemente claro. La regla mnemotécnica multiplica y suma. Bueno, pues al multiplicar. ...una multiplicación sobre una suma... ...lo que va a aplicar la distributiva... ...luego esto que me va a quedar... ...2 por m y 2... ...por la suma de ms... ...que es exactamente la parte izquierda... ...así que cuando lo aplique... ...ya he demostrado... ...el objetivo final... ...y con eso termina... ...nuestra primera demostración... ...ahora vamos a... ...modificar la demostración... ...y no sólo... ...aplicar la reescritura como hemos hecho... ...sino dejar el rastro para hacer la lectura más parecida a la que teníamos... ...aquí la tenemos más parecida a la que teníamos aquí... ...a esta. Aquí. Quiero que se parezca lo máximo posible a esta, que es la que hicimos en primero con Haki. Bueno, pues vamos a ver. Entonces... Lo mismo, el primer paso. Pero ahora voy a decir que lo voy a hacer por cálculo. el primer caso, lo que tengo que demostrar, lo voy a hacer calculando. Empiezo en la parte izquierda. En fin, mira que tenía que demostrar primero con el caso cero. Perdón, cero. Vacío. Entonces, empiezo con la parte izquierda y el aplica la lista vacía, me va a dar la lista vacía. Por la primera ecuación de aplicación. Suma la lista vacía, va a ser 0. ¿Por quién? Por la primera. 0 es 2 por 0. ¿Por qué? Por la multiplicación por 0. En fin, o si queréis, como puse aquí, nat mul 0. n por 0 es 0. Y por último, 0 es lo mismo que la suma de 0 por la primera ecuación de la suma, la suma de la lista vacía, 0. Ya tenemos. Ahora, suponiéndolo para m, hay que demostrarlo para m, MS. Bueno, <coughs> mira que si lo estuviese haciendo, veis, aquí me ha escrito, esta es la hipotensión esto es lo que tengo que demostrar, esto es por donde hay que empezar la demostración y aquí es donde hay que llegar. Y lo vamos a hacer por una cadena de igualdades. Y otra vez lo mismo. Empezamos. ¿Aplica de término compuesto? Pues esto va a ser 2 por m y aplica. ¿Por qué? Por la segunda ecuación de aplica. Suma de uno compuesto. Pues va a ser el primero y la suma del resto. Por la segunda de la definición de suma. Y mmm, lo dejo así. Y lo pongo control X2. Aquí voy a poner la que hicimos a mano. Veis que prácticamente estoy siguiendo los mismos pasos. Ahora aquí tengo suma aplica a MS. ¿Qué es lo que me decía la hipótesis de inducción? Pues que esa suma es 2 por. Esa suma es 2 por suma MS. Bueno, pues tengo aquí que eso es 2 por suma de MS. Otra vez, por la propiedad distributiva del producto, que se llama MUL-ADD. Bueno, pues este 2 lo puedo sacar factor común. Y M más la suma de MS es la suma, otra vez, por la segunda ecuación. Veis que las dos demostraciones pues son prácticamente Vamos, los dos casos son prácticamente lo mismo. Voy a ponerlo esto un poco más chiquitito para que se vea. Bueno, aquí. Vaya. Veis que los dos casos son prácticamente los mismos, prácticamente lo mismo que hemos hecho mano. Bueno, pues ya tenemos nuestra segunda demostración, la primera era contáctica, la segunda es contáctica metiéndolo en los detalles del cálculo para que se parezca a la que hicimos a mano y la tercera pues se va al extremo contrario, en lugar de los detalles, oculta los detalles. Bien, mirad, si yo analizo todo lo que estoy usando aquí, esta ...cuatro reglas están en la base de conocimiento de la regla de simplificación. Luego todo este cálculo se reduce a simplifica. Y lo mismo, aquí... ...estas cuatro están en la base de conocimiento de la regla de simplificación. La única que no está es la inducción. Perdón, tampoco está el multiplica a de bueno, eh, <coughs> bueno, pues le digo que simplifica eso... Que simplifique utilizando la hipótesis de inducción y multiplica. Y ya veis que la demostración ha bueno, pues quedado mucho más corta. Pero la podemos poner todavía más corta. La cuarta demostración, lo que digo es, la demostración va a ser por inducción en NS. Y el punto y coma significa en todos los subjetivos que hay que hacer simplificar con las hipótesis que vaya introduciendo. Que o va a ser la hipótesis de inducción y también con la propiedad de la distributiva del producto sobre la suma. Y eh, me acabo de dar cuenta, la quinta demostración, pues en lugar de hacerlo con hipótesis de inducción, lo podemos hacer con patrones. Le doy un nombre, le llamo suma aplica, bien, y hay que demostrar la propiedad para todo. ¿Qué caso hay? O bien es... ¿La lista vacía una lista? En el caso de la lista vacía, simplificación. Y en el caso de lista no vacía, habíamos dicho, hipótesis de inducción. La el equivalente a la hipótesis de inducción es aplicar el lema AMS. Y también el multiplica ADD. Bueno, eh, el único comentario que la suma está... Eh, la suma... Eh, a la función longitud, uno, a la función suma y aplica son, y el equivalente bueno, arreglo, son equivalentes a las funciones suma y aplica que hemos definido, pero para usarla como siempre hay que importar, bueno, se pueden usar suma y se pueden usar aplica. Bien, pues con eso termina el vídeo y eso es todo por ahora.